controlador MIDI y teclado. Hay una forma de lograr que nuestros sets en vivo sean un poco más dinámicos y fáciles de manipular, que es a través de determinados parámetros y seteos que podemos darle a la arena, ya sea con un controlador externo MIDI o con nuestro teclado, el teclado que la computadora trae integrado o si lo tienen aparte también. Eh, para eso vamos a ver cómo configurar ambos dos. Por ejemplo, tenemos un, eh, un controlador MIDI, acá hay, eh, con botones, con perillas y con faders. Eso Está bueno tener este, estos tres tipos de, de controles, digamos, porque, porque lo que es, por ejemplo, la opacidad de los layers, Siempre es mucho mejor controlarlos con el fader porque nos da como la sensación de que estamos manipulando y tocando el video, digamos, en, en sí, eh, el, el programa, ¿no? El programa mismo. Las perillas para los efectos también funcionan muy bien y los botones para generar eh, una rápida dis, di, disparo, digamos, de nuestros clips. O de activar un efecto y desactivarlo, por ejemplo. Si queremos un ratito, tipo, shh, un efecto, una ráfaga. Entonces, una vez que tenemos el arena, vamos a preferencias. Es de donde controlamos todos nuestros eh, dispositivos externos. Acá me está detectando el MIDI Mix, que es el MIDI. Este que tengo acá, acá hay. Eh, si no lo viera cuando lo enchufan, no lo vieran, acá hay una, un botoncito que dice refresh. Es cuestión de volver a. a pincharle como para que lo detecte Si no lo llega a detectar también siempre es cuestión de cerrar el software volver a abrirlo volver a enchufar todo quizás resetear la computadora esas cosas suelen pasar a veces y son cuest es cuestión de, de, bueno, de seguir los pasos de no asustarse y seguir los pasos que a veces nada es simplemente un reseteo de la computadora una vez que nos detectó acá en las preferencias Vamos a dar MIDI Input, un clic al MIDI Input y al MIDI Output, aunque no lo vamos a utilizar ahora, pero siempre cliquear ambos dos. Entonces que MIDI Input y MIDI Output estén activados con el recuadro verde. Una vez que lo tenemos activado, vamos al menú, a la barra de menú que tenemos arriba, la cual venimos viendo eh, en todos los otros módulos y vamos a poner edit midi esto nos va a permitir poder mapear nuestro controlador nuestro controlador al programa como, como lo decíamos de la manera que nos sea más eh, fácil o más cómoda para manipular el proyecto que, que tenemos armado una vez que le den clic al edit midi nuestro, el programa se va a poner en verde de un color verde esto significa que podemos mapear todos los controles MIDI que el controlador disponga. Por ejemplo, si vamos a marcar el layer 3, por ejemplo, queremos la opacidad del layer 3, ¿no? del video. Eso nos conviene hacerlo con un fader. Vamos a cliquear en el donde dice el fader la B y vamos a mover el fader que quieran. Ven que ahí se activa. Si pongo en el de abajo, ahí se marcó con un, se marca con un número o con una letra, depende de cada controlador, tienes un mapeo. Eh, cuando ustedes cliquean un clip, a los clips es mejor darle botón, botón ahí se le otro y como ven el, el controlador prende una luz eso quiere decir que está configurado que ya está configurado ahora cada vez que ustedes cliquen en alguno de algún parámetro clip o fader que, des, que van a mapear con el controlador tiene también ese midi tiene sus propiedades digamos esto es un poco más complejo hay que estudiarlo un poco más porque de aquí pueden tenemos eh, si quieren configurarlo por posición solamente ese clip o todo el layer completo entonces que este botón sí. este botón significa que podemos configurarlo para estas determinadas propiedades digamos también tiene channel bueno, son algunas cosas un poco más complejas, porque esto significa de, para cuando quieran mapear realmente el, el, el controlador MIDI como muy específicamente porque tiene muchas cosas que, que, que mapear, digamos, que tienen que, los botones, o sea, si quieren hacerlo completo, completo, completo. Eh, esta, todas estas propiedades te permiten, eh, bueno, profundizar, digamos, el mapeo y la performance para, tu, para el MIDI. Eh, y luego también tenemos el estatus Que en realidad, según el cada MIDI, tiene distintos tipos de como numeraciones o de, o de formatos, digamos. Algunos te dicen luz verde, otros luz roja, otros solo te ponen números. Acá tenemos números. Entonces, una vez que ya tenemos seteado todo, todo nuestro controlador, por ejemplo vamos a darle una perilla a un efecto, aquí queremos un botón que se active y se desactive y después a este vamos a poner esto. Cuando terminamos de mapearlo volvemos a la barra de menú superior, ponemos, volvemos a eh, cliquear edit midi y ahora... ven que aquí estoy cliqueando los distintos y me va, va, se va se va moviendo dentro del programa se van moviendo los distintos clips que yo se tiene el fader, por ejemplo el de acá arriba lo subo, lo bajo y habíamos cliqueado, por ejemplo, creo que a ah, este efecto, por ejemplo ven que la B se activa, se desactiva se activa, se desactiva eh, y habíamos. Creo que había configurado algún efecto. Ah, este. el efecto ahí lo estaría manipulando con la perilla. Entonces, de esta manera podemos utilizar el MIDI Controller. Por otro lado, podemos utilizar. Si no tenemos un MIDI, podemos utilizar. Un eh, teclado, el teclado integrado de la computadora. Esto más que nada nos va a servir para poder disparar algunos clips y para activar y desactivar efectos. Al igual que con el MIDI, cuando pongamos eh, Edit Keyboard en la barra del menú superior, se nos va a poner en azul, cuando se ponga en azul estamos listos para poder mapear nuestro teclado.